La Policía Nacional apresó este miércoles a Juan José Payano, acusado de robar en una finca ubicada en el parraque guineal de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Mientras era conducido al comando noreste y ser cuestionado, negó los hechos. Ahí ¿Usted me ve la cara a mí de eso? ¿En lo mío. ¿En la finca mía del papá y de mi mamá? ¿Cómo Dígale que venga y que me que está acusando. Que es sobrino mío que quiere quedar con la finca. ¿De mi papá y de mi mamá. Mis hermanos están todos de Nueva York. Y el único que te quito yo. ¿Por qué tú buscabas dentro de la finca? ¿Por ahí que yo vivo? Yo, soy de Guinea. -Ain. Según informe de la institución del orden, el detenido logró sustraer varios rubros y varias hojas de zinc en la denuncia presentada por Joel Aquino. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.